Nos piden en este ejercicio calcular cuánto sería el exceso de oferta que se produciría si se fijase un precio mínimo de 220. En primer lugar vamos a calcular el equilibrio del mercado para luego poder comparar con esa situación en la cual se introduce ese precio mínimo. Si igualamos la demanda y la oferta, puesto que en el equilibrio sabemos que la cantidad ofertada ha de ser igual a la cantidad demandada, obtendremos el precio de equilibrio. Así, 4000 menos 16P ha de ser igual a 20P menos 3200. Por consiguiente, 7200 será igual a 36P, P valdrá 200. A continuación, sustituimos, ya sea en la demanda, ya sea en la oferta, este precio de 200 y nos da que la cantidad será 800. Pues bien, si fijamos un precio mínimo de 220, veremos que la cantidad demandada no será la misma que antes, no será 800, puesto que es un precio mayor. En efecto, 4000 menos 16 por 220 será igual a 480. Del mismo modo, la cantidad ofertada tampoco será la misma que antes, ahora será mayor, puesto que el precio es mayor al precio de equilibrio. En efecto, cantidad ofertada es igual a 20 por 220 menos 3.200 igual a 1.200. Es decir, que ese precio de 220, la cantidad ofertada es superior a la cantidad demandada. El exceso de oferta, por tanto, será la diferencia entre ambas. 1.200 menos 480 igual a 720. Podemos verlo gráficamente a continuación.